Qué fue ese ruido? Oh, putazo! ¿Qué es esa cosa? Oh, ahora sí, yo te cargo el payaso, te voy a putear. Ah, no quiero ver. Su puta madre.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 Ah, eso tiene sentido. No, no lo tiene. No, no lo tiene. Así empezaron los problemas. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Dios. Ya, vaga, no te hagan. No, no te hagan. No te hagan. ¿Han de verdad? Gracias. Gracias. Ah, Homero. Este mundo no es para alguien tan bello como tú. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. No, sukebe na misa wa. Na. ¿Qué? ¿Qué? de ¿Qué? ¿Qué? na hablando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿ Trapito, trapito, trapito, trapito, trapito, trapito, trapito, porque con trapito es más rico. Trapito es más rico. Ah, ¿es más rico? Ah, es más rico. Ah, es más rico. Ah, es más rico. es más rico. Ah, es más rico. Ah, ¿Qué? ¿Qué? diablos es tan gracioso? ¿Tú? ¿Yo? ¿O? ¿Acaso no lo viste venir? Varias bromas malas después Pues sí, güey, no mames que no ves Ahora sí, díndelo, chido sí. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Ah, ya te sumata. Ari y todo lo que... ¡Selven! Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Que garenaki tenxiga nakamanida. No, fokukenare.